Buenas, eh, soy Jesús Rodríguez, de eh, Comandante Tom, eh, junto con Santi López, nos dedicamos a I D en Comunicación y Network Thinking, y bueno, estamos aquí en el bat y nuestra, nuestro interés precisamente proviene de, de gran parte de los intereses del propio VAT, ¿no? cuando nos hablan del tema de la participación y del uso de, de los espacios en común, nosotros entendemos que una de las grandes faltas, uno de los grandes problemas es el tema de, de la comunicación, con esto lo que quiero decir un poco es el hecho de, de cómo eh, las fórmulas de la comunicación tradicional, de cómo nos íbamos comunicando, se han ido modificando. Esto que tanto ha entendido la, la sociedad y que precisamente, ¿no? como explica el tema del procomún, la sociedad muchas veces está más avanzada que, que el resto de estructuras, pues vemos como por ejemplo temas de entidades eh, tanto públicas como como privadas, están trabajando todavía en torno a una comunicación muy tradicional. Nosotros lo que creemos es que es necesario el hecho de, de experimentar, de encontrar nuevos tipos de fórmulas a través de la prueba y el error, eh, que nos ayuden precisamente a solventar esos problemas de comunicación. El hecho, por ejemplo, de utilizar, más allá del tema de las palabrerías, de, que quedan muy bien de vez en cuando, el hecho de hablar del tema de las redes sociales, del open source, de, del tema del open innovation, open government, open data, todo esto, eh, nos parece muy interesante, pero eh, en sí esto es como al final como el uso de un mando a distancia, es decir el, un mando a distancia te sirve para encender la televisión, cumple una función pero no nos causa cierta emoción, no es la herramienta en este caso no es simplemente una cosa que, que a nosotros nos aporte. entonces lo que precisamente tenemos que generar es ese contenido, esa nueva forma de, de comunicarnos entre nosotros entendiendo precisamente que tenemos dos identidades, una que es la identidad digital y otra que es la identidad presencial.